Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy un tema súper bueno para las mujeres porque realmente no tienen idea, chicas, lo orgulloso que estoy de que hoy, en el 2019, en, estos, en esta última década, las mujeres tengan esa eh, convicción de querer ir y conseguir lo que quieren, que si ves a un chico que te importe de que, ay no, tiene que seguir el que venga, no, no, no, que tú tomes las acciones para hacerle ver al chico que estás interesada y que el chico venga a ti de forma más rápida, de verdad no tienen ni idea de cuánto admiro eso porque eso es únicamente de mujeres, de chicas que realmente saben lo que quieren y que no tienen miedo al rechazo, porque lo crean o no, los hombres hemos estado lidiando con el rechazo durante muchos, muchos, muchos, muchos años ¿Ah? constantemente eh, cualquier hombre, no importa el hombre que sea el más seguro de sí mismo lo que sea, está constantemente en contacto con el rechazo porque aunque no lo crean, incluso el hombre más guapo y el más sensual y el más inteligente de vez en cuando es rechazado por una mujer que no está interesada. Es normal. Eh, pero bueno, debido a esto me da mucho gusto que las mujeres empiecen a tomar riendas en el asunto en cuestión de citas y que empiecen a dar pasitos adelante a, para realmente acercarse más cuando quieren conocer a alguien. Es por eso que tengo este video para ustedes con estas acciones que realmente son muy muy, muy simples de realizar pero que les aseguro que en el momento que ustedes empiecen a ponerlas en práctica el chico en cuestión se dará cuenta de forma instantánea que ustedes están interesadas y si él está interesado también no dudará en ese momento en empezar una conversación contigo o en acercarse a invitarte a salir. ¿Vale? Así que vamos a empezar Pero antes, antes, antes, antes, ya saben la regla Si no están suscritas, por favor denle click aquí en la sus suscribirse Denle click en la campanita para que reciban notificaciones de futuros videos Cada vez que yo suba uno, ustedes van a recibir una notificación eh, Si al final del video algo les gustó, les pareció interesante, denle like Y si no les gustó Denle un dislike, también se vale, ¿por qué no? ¿Vale? Y no olviden dejarme en los comentarios sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, sus reclamos En fin, cualquier cosa que tengan en su mente, déjenlo ahí Trataré de responderles con muchísimo, muchísimo gusto Y no olviden, obviamente, seguirme en las redes sociales Si alguien quiere contactarme con una pregunta más personal eh, Les recomiendo que me sigan en Instagram y que me, me escriban en Instagram es más fácil que responda si ya me están siguiendo y bueno, no les quito más el tiempo, vamos directamente a los puntos importantes ¿Cómo una chica puede empezar a coquetear con un hombre? Ahora, evidentemente que la situación en la que te encuentres puede ser muchísimas puede ser que estés en un café, puede ser que estés en un bar puede ser que estés en un club bailando, puede ser que estés en la escuela, puede ser que estés en el trabajo En fin, hay muchas opciones, pero en este, en este video me voy a enfocar a cómo eh, coquetear en el lugar donde normalmente la gente va a conocer gente, a socializar y esto normalmente es en un club nocturno para bailar o en un bar Entonces si te encuentras en un bar o en un club estas son las cosas que vas a realizar ok el número uno, evidentemente es contacto visual muchas chicas tienen miedo a como que su, su reflejo inmediato su reacción inmediata cuando ven a alguien que les gusta es no, voy a ir, no. O sea, es como es como que como que entran en shock y evitan cualquier contacto contacto eh, visual si ustedes hacen eso eh, lo que el hombre o el chico percibe es que no estás interesada D digo algunas veces si el chico es bastante inteligente y es perceptivo puede darse cuenta que que a lo mejor estás evitando verlo a los ojos porque estás uh, apenada o porque estás sonrojada o porque eh, te gustó tanto que, que no puedes eh, manejarlo pero eh, bueno es muy raro que los hombres sean tan perceptibles entonces evita hacer eso relájate, respira profundo, platica con tus amigas y en cuanto puedas cuando te sientes más a gusto empieza a dar miradas, so, volteando a ver no más de uno o dos segundos y después retira la mirada de él, tampoco que, no te quedes viendo así como 10 segundos y de mírame estoy aquí y estoy esperando a que me hables. No, es algo muy, muy sutil. ¿Ah? Eh, ustedes, chicas, por ejemplo, han visto a estos hombres que son un poco... Ah, no sé cómo llamarlos. Raros. Eh, que ven a una chica en el, en el bar. Y en lugar de ir y hablarle a la chica, se le quedan viendo como por 10 minutos. Sin decir nada. Sin hacer nada, solo se quedan así, parados, viéndola. Y bueno, yo cada vez que veo a esos hombres, pienso: venga, pero parece su trazado mental, dile algo por lo menos. Y si no puedes decirle algo, entonces quítate la mirada de encima. Que si tú sigues viéndola así, va a pensar que eres un pervertido o no sé qué va a pasar. Pero de verdad, es, y eso muchos chicos lo hacen. Voy a hacer un video al respecto, pero eh, muchos chicos hacen eso de una mirada penetrante por tres horas y las chicas bailando y disfrutando y pasando la buena noche y el chico... Bueno, no hagan eso, chicas. ¿Ah? Eso no funciona con ustedes, tampoco funciona con nosotros. Entonces, no hagan eso. Una mirada de uno o dos segundos es suficiente. Evidentemente que si él no te está viendo, espera a que él... Te esté viendo para voltear a verlo uno dos segundos Se crucen las miradas Y entonces ya exista ese contacto visual El paso número uno está hecho Ahora, si eso no es suficiente El paso número dos Tendría que cerrar el trato ¿Ah? El paso número dos es una ligera sonrisa Y cuando digo una ligera sonrisa No me refiero a que de repente estés platicando con tus amigas Lo volteas a ver y le sonrías así como aquí estoy no es una sonrisa sutil que se vea que proviene de un comentario natural en tu círculo social es decir uh, estás con tus amigas y alguien dice algo sonríes o te ríes de lo que esa persona dice y mientras estás sonriendo volteas a verlo y que, vea, que te vea con esa perfecta sonrisa ¿no? eh, otro error que las mujeres hacen es que ponen esta, esta cara de bitch face y es como una cara de, una cara de no me veas, no me, no me mires, no me hables, no te quiero ver, no quiero estar aquí estoy enojada con el mundo, estoy enojada con la vida, no quiero vivir así están, toda la noche y entonces, bueno, uno se pregunta esa chica se vino a divertir o, o alguien la está forzando a estar aquí es un castigo para ella, ¿qué está pasando? entonces eh, no importa cómo haya sido tu día, si estás en un lugar y estás tratando de socializar, pasar un tiempo agradable con tus amigas y ves a un chico que te gusta, sonríe, no necesariamente a él, pero... En general, sonríe y tus amigas, sonríe a la situación. ¿Por qué? Porque si un hombre te ve sonriendo, es más fácil que él sienta la vibración que proviene de ti, de que estás abierta y de que estás en buen humor para socializar. Pero si alguien te ve con la cara de... Nadie se va a querer acercar a darte porque piensan que les vas a dar una bofetada en el momento en el que te dirijan una palabra. Entonces es importante que te manejes con una situación relajada, después del contacto visual, sonriente. Si se puede voltearlo a ver mientras sonríes. Y entonces eso es un super combo, un super, super combo para que él piense que estás coqueteando. Y si él está interesado, no tardará en acercarse a hablar contigo. Si sí, el hombre es. Tonto, retrasado, no le queda en la cabeza o simplemente no está poniendo atención, ok, no pasa nada. Vamos a la siguiente opción que tienes para coquetear con él. Uh, los hombres siempre estamos, sobre todo cuando estamos en un bar, siempre estamos observando. Observando chicas, para ser más específicos. Eh, si tú vas a un, a un lugar, a un bar o a un, a un club te darás cuenta que las mujeres son capaces de divertirse, bailar y simple y sencillamente eh, en disfrutar el momento mientras que los hombres generalmente están la mayoría de los hombres están observando chicas observando chicas, sí, bailando un poco pero observando chicas para ver cuándo es el momento preciso y quién para ir y atacar es como si estuvieran de cacería Uh -huh, literal, entonces, um, como los hombres normalmente están observando todo son perfectamente capaces de darse cuenta cuando una chica ha pasado cerca de nosotros más de una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, si después del de contacto visual y la sonrisa él aún no, te, no viene a hablarte, bueno, puedes intentar pasar cerca de él. Una vez, y otra vez, y otra vez, tres veces, cuatro veces, es más que suficiente. Ajá. Con eso, digo él debería darse cuenta que el lugar es demasiado grande, es demasiado espacioso para que eh, tú puedas andar por otros lugares. Y la razón por la que estás ahí es porque estás tratando de llamar su atención. Entonces, cuando nosotros como hombres vemos que una chica está pasando una vez al lado de nosotros, está bien. Dos veces, coincidencia. Tres veces, ok, ¿qué está pasando aquí? Cuatro veces, ok, esta chica quiere que la voltee a ver. Ajá. Y entonces ponemos atención a ella. Eh, después de eso ya tendría, porque digo te, le estás dando la situación muy fácil para que él simple y sencillamente se acerque y te hable. Entonces ya tendría que ser suficiente para que te hable. Pero si no, bueno. La última, la cuarta y la última es la delgada. Si después de eso no se ha acercado a hablarte, simple y sencillamente vas a hacer esto. Cuando estás bailando con tus amigas, si estás del otro lado o si estás a unos 2 3 metros de él, pide a tu grupo de amigas que se acerquen un poco. ¿Ah? Esto ya es como el colmo del colmo, es así como, ya a ver, te lo estoy poniendo más fácil que nada. Entonces tú y tus amigas se acercan simplemente bailando así como que la la la, muévete para acá, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, izquierda, a la, a la, aquí está, aquí está, quédense aquí, y baila y disfruta y, y sigue pasándola bien, pero estás cerca de él y entonces lo único que él que tiene que hacer es acercarse y decirte algo o acercarse y bailar contigo es lo único que tiene que hacer si después de estas cuatro cosas él no literal no te ha hablado es porque siempre y sencillamente no está interesado entonces es tiempo de buscar a otra opción no pierdas tu tiempo ahí claro que puede haber una quinta opción en donde le hables, le preguntes algo le pidas ayuda para algo, cualquier cosa algún pretexto para hablarle pero eso ya es, creo yo, demasiado si lo puedes hacer, si, te, si de verdad te gusta y ves que él es un poco tímido puedes hacerlo, pero no lo recomiendo, porque si después de las cuatro cosas contacto visual, sonrisa pasar en frente de su cara cuatro veces y acercarte a bailar cerca de él si después de las cuatro no se ha acercado él a decirte algo es porque es por algo, simplemente es por algo, ¿vale? Y bueno, esas son las cuatro formas súper sencillas, sentido común, si sí, yo sé que ustedes van a decir ¡guau! Wow, ¿Qué? ¿Eso era todo tan fácil? Sí, tan fácil, pero muchas chicas no lo hacen, muchas chicas van y tienen su, su cara súper seria así y evitan contacto, contacto visual, contacto sexual también, contacto visual y no voy a tener a ver al chico, y obviamente el chico no va a tener ninguna idea de que estás interesado en él. Pero bueno, eso es todo. No quiero hacer el video más largo. Eh, cuatro opciones muy sencillas para coquetear. Y bueno, la quinta, que es un poco demasiado, creo yo. Pero también la puedes usar si es tu estilo. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Pongan en los comentarios si tienen alguna otra técnica para coquetear. A lo mejor algunas otras chicas pueden eh, leer los comentarios y sacar un poco de información y consejos de ustedes. Y bueno, eso es todo. No olviden darle like al video o dislike, lo que ustedes quieran. los favoritos, compartirlo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.